Hola, ¿qué tal? Soy Omar Guzmán y en este video hablaré un poco sobre los roles semánticos y los roles sintácticos con ejemplos del español. Cuando aprendemos sintaxis, una de las primeras cosas que aprendemos es a identificar las partes que componen una oración y sus roles o funciones sintácticas. Los roles sintácticos o funciones sintácticas son el papel que cada una de las partes de la oración va cumpliendo dentro de la estructura sintáctica de esta misma oración. Para entender la estructura sintáctica de una oración, los lingüistas utilizamos algo que se llama árbol sintáctico. Algunos de los roles sintácticos que solemos encontrar en el español o en las oraciones del español son el sujeto, el verbo, el objeto directo el objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Estos complementos pueden ser de lugar, de modo, de tiempo, y estos complementos circunstanciales siempre se pueden omitir de una oración y la oración seguirá siendo entendible, es decir, son opcionales. Cada uno de los roles sintácticos se definen de acuerdo al lugar que cada parte de la oración ocupa dentro del árbol sintáctico. Sin embargo, para evitar el tener que dibujar todo el árbol sintáctico y así poder identificar cada rol sintáctico, en sintaxis solemos utilizar algo que llamamos criterios sintácticos. Para comprobar estos criterios solemos realizar algo que se llaman pruebas sintácticas, lo cual sencillamente es preguntas que podemos plantearnos y responder con base en la oración con la que estamos trabajando. Entonces, si tenemos aquí el ejemplo de la oración, Juan le dio un ramo de flores a Laura en su cumpleaños. ¿Quién dio? Juan. Juan es el sujeto de la oración porque responde a la pregunta ¿Quién dio? ¿Cuál es el verbo conjugado de la oración? Dio. Entonces aquí sabemos que el verbo de la oración es dio. ¿Qué es lo dado? Un ramo de flores. Un ramo de flores es el objeto directo de la oración, ya que responde a la pregunta, ¿qué es lo dado? ¿A quién fue dado? A Laura. A Laura viene siendo el objeto indirecto de la oración, pues responde a la pregunta, ¿a quién fue dado? Entonces, en la sintaxis este es el análisis que solemos realizar, por lo menos para identificar las partes de la oración, así como pues, las relaciones que hay entre estas partes. Esto se puede plantear, como ya les comentaba, en el árbol sintáctico y podemos saber, pues gracias a estas pruebas o a estos criterios sintácticos, pues qué rol tiene cada parte de la oración. Sin embargo, esta no es la única manera de hacer esta, este, digamos, análisis, esta no es la única forma que tenemos para establecer relaciones entre las palabras o entre las partes que conforman a la oración. Otro posible análisis es el que realizamos dentro de la semántica. En la semántica, revisamos los significados de cada una de las partes de la oración y tratamos de entender las relaciones entre ellas, pero no desde el punto de vista sintáctico o de la estructura formal de la oración sino desde el punto de vista semántico, es decir, de cómo entendemos cada una de estas partes de la oración y las relaciones entre sus significados, muy independientemente de las relaciones que se establecen por la estructura, es decir, por la sintaxis. Así, independientemente de los roles sintácticos que vimos hace unos momentos, también podemos establecer roles semánticos o funciones semánticas. Hace unos momentos mencionábamos cinco ejemplos de roles sintácticos. Sujeto, objeto, bueno, sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial cuando lo haya. Pero aquí, hablando ya de los roles semánticos, vamos a hablar de seis roles semánticos que son los que solemos utilizar muy a menudo en las oraciones que formamos en la lengua española. El agente es la parte de la oración que realiza una acción. Por definición, decimos que esta acción debe ser con voluntad e intención. Siendo así, eh, generalmente el agente únicamente puede ser un ente animado, puede ser una persona, puede ser un animal, tiene que ser un ente al que le podamos atribuir el rasgo de voluntad o de poder hacer las cosas con, vol con voluntad e intención. Es por eso que los objetos inanimados generalmente no pueden ser agentes el paciente es quien recibe esta acción decimos que el paciente es afectado por una acción que le hace cambiar eh, ahorita con los ejemplos vamos a, a mencionar un poquito más concretamente qué es esto del cambio qué es, o por qué el paciente cambia o qué significa que cambie pero básicamente el cambio significa que después de la acción queda en un estado diferente al que estaba desde antes entonces el paciente muchas veces corresponde a lo que sería en sintaxis un objeto directo, pero ahorita ya vamos a ver relaciones raras entre los, la sintaxis y la semántica, los roles sintácticos, roles semánticos, eso lo, lo veremos en unos momentos. Ya hablamos de la gente y del paciente. La causa se parece un poco a la gente, pero no, porque la causa, al igual que la gente, realiza una acción, pero para ser causa no debe ser con voluntad, o sea se distingue del agente Del agente porque el agente tiene una intención y tiene una voluntad Y la causa no tiene, no puede tener ni, ni voluntad ni puede tener intención Generalmente va a ser un objeto inanimado Llega a ser también en ocasiones objeto animado Pero eso ya depende Esos van tres Agente, paciente, causa Experimentante el experimentante no realiza una acción, más bien lo que decimos es que el experimentante percibe, percibe digamos un estímulo, ahorita vamos a hablar también del estímulo, y no depende de la voluntad, no tiene voluntad para hacer esta experimentación, este experimentante, valga la redundancia. El estímulo es aquello que el experimentante percibe, y el estímulo a diferencia del paciente que tiene un cambio, el estímulo no cambia, este, la verdad es, es muy vago decir que, que si cambia o que si no cambia, la verdad la teoría sobre estos cambios o este concepto del cambio en el paciente o en el estímulo es ya un poquito más avanzado, un poco más teórico, no sé si más adelante pueda elaborar otro video al respecto, pero básicamente nos podemos guiar con la diferencia de paciente versus estímulo, con que el paciente cambia y el estímulo no cambia, no atraviesa un cambio, no... simplemente no, no, no hay cambio. Por último tenemos el instrumento. El instrumento es el último de los roles semánticos que vamos a ver en este video y el instrumento decimos que realiza, realiza entre comillas una acción, pero la realiza a través de un agente o también puede ser a través de una causa o a través de un estímulo incluso pero eh, lo que caracteriza el instrumento es que es como una especie de intermediario, podríamos decir. Intermediario entre la gente y el paciente, o bien entre la causa y el paciente, o bien entre el estímulo y el experimentante. Entonces, el instrumento generalmente... Bueno, ya para entrar un ejemplo de instrumento podría ser la oración Me abaniqué con un abanico, no. Me refresqué con un abanico, para evitar la redundancia. Me refresqué con un abanico donde eh, yo vendría siendo un agente porque es una acción voluntaria que yo hice y que yo realicé. Y aquí pasa algo muy curioso porque el paciente soy yo mismo también. O sea, yo eh, fui yo mismo afectado por la acción que yo mismo realicé y como me hizo cambiar, o sea, quedé refrescado después de de dicho abanicamiento entonces yo en esa oración me refresqué con un abanico soy tanto el agente como el paciente o sea ese es un caso especial normalmente las oraciones pueden tener el agente y paciente diferentes pero a lo que voy es que el abanico dentro de esta oración viene ocupando el rol semántico del instrumento entonces este instrumento está entre el agente y el paciente, porque el agente agarra el abanico y el, y, el, y el abanico es el instrumento que en sí causa la refrescación. Espero más o menos que haya quedado un poquito claro con este ejemplo el rol que llega a ocupar un instrumento dentro de una oración. Y bueno, en estos momentos les voy a mostrar un pequeño diagrama que yo me tomé la libertad de crear para eh, esquematizar estos conceptos, más o menos como yo los entiendo. Y les quiero mostrar también ejemplos de varias oraciones. Quiero mostrarles varias oraciones donde tenemos solo un rol semántico. A ver, permítanme. Podemos tener una oración con solo agente. Por ejemplo, Juana danzó. Una, una oración con causa únicamente. El tsunami arrasará. Una oración con experimentante únicamente. Yo soñé. Bueno, yo soñé a lo mejor se puede interpretar de dos maneras. Si, si nos asumimos, si ese yo del yo soñé lo asumimos como alguien con la voluntad para soñar o, o la, la... ¿Cómo te diré? La intención, sí, con la intención, digamos, el, el, la agencia, digamos, la agencia de soñar, pues simplemente va a ser un agente. Y en esta oración yo soñé, el yo lo interpretaríamos como agente. Pero el, así como yo quiero interpretarlo, para el ejemplo, es que yo soñé, pero soñé, o sea, simplemente como un experimentante, simplemente como alguien que no tuvo la voluntad de soñar, sino que simplemente tuvo ese estímulo del sueño. Entonces, en la oración yo soñé, analizada de esa manera semánticamente, podemos entender que el yo sería un experimentante. Entonces, esta oración sería solo con experimentante. Podemos tener una oración con solo paciente. El cerezo florece. No es agente porque el cerezo no tiene voluntad, no tiene esa agencia que si dijéramos juana danzó que era el ejemplo de con solo agente. O sea, Juana tuvo la agencia y tuvo la voluntad de moverse artísticamente y de bailar. Por eso decimos que es agente. En cambio, en El Cerezo Florece no existe ese rasgo de agencia o ese rasgo de voluntad. Por lo tanto, El Cerezo, dentro de la oración El Cerezo Florece, será un paciente. Podemos tener también una oración con solo un estímulo. La novela impactó. Igual. Este, aquí la novela no tiene este rasgo de, de agente porque no ni realiza la acción de manera voluntaria Ni podemos hablar de, de que el experimentante, bueno el experimentante aquí no hay experimentante, no, en la, la novela impactó Pero a lo que voy es que el, el, este experimentante implícito no sufrió un cambio, por eso no decimos tampoco que es paciente el experimentante es experimentante, y en este caso de la novela impactó, la novela viene siendo el estímulo. Me puse a pensar sobre una posible oración con solo instrumento, pero creo que lo veo un poco más complicado, porque para, como ya les había comentado, para asumir un instrumento tenemos que asumir ya sea un agente con un paciente, o una causa con un paciente, o un experimentante con un estímulo. Pero, si no, no. La oración que yo planteé es... La operación lo salvó. Bueno, aquí en la pantalla les voy a mostrar la, eh, esa oración como tal. La operación lo salvó. Pero entre paréntesis voy a poner. La operación del cirujano lo salvó a Luis. Necesito ser explícito aquí porque para poder as, a, eh, interpretar la operación como instrumento necesitamos que haya implícitamente o explícitamente el agente y el paciente, o bien el, la causa y el paciente, o bien el, ex, el estímulo y el experimentante. En este caso, la operación lo interpretamos como instrumento porque, dentro de la oración, la operación del cirujano salvó a Luis, interpretamos el cirujano como agente. Entonces, el agente eh, actuó a través del instrumento que es la operación para ejercer una acción sobre Luis. Luis en este caso viene siendo el paciente, y parece juego de palabras porque estamos hablando de una cirugía. Pero aparte de que literalmente es el paciente de la cirugía, también es el paciente en su rol sintáctico. Digo, perdón, en su rol semántico de esta oración. Entonces, si decimos, la operación lo salvó, así como frase, digamos, completa, por decirlo de alguna manera. La operación lo salvó viene siendo... Bueno, la operación obviamente es el instrumento, y hay implícito, un agente y un paciente. Es por eso que pues esta oración más o menos nos sirve para ilustrar pues una posi un posible caso de oración con solo instrumento. Pero lo importante es que implícitamente siempre va a haber los, las otras dos partes. El agente y paciente o el, agente, eh, o el la causa y paciente o bien el, el estímulo y el experimentante. Muy bien, esas fueron oraciones, digamos, sencillas. Donde solo tuvimos un argumento y no nomás este vimos qué rol semántico abarca cada uno de esos argumentos. Esto era a lo mejor un poco nomás para profundizar un poquito lo que viene siendo el concepto de la gente, el concepto del paciente, el concepto de la causa, el experimentante, el estímulo y el instrumento. Ahora les voy a mostrar algunas oraciones con dos argumentos. Vamos a ver aquí tres oraciones va a ser una que tiene agente y tiene paciente y va a ser una que tiene causa y tiene paciente y va a ser una con experimentante y estímulo La primera es Mariano no. Mónica hornea un pastel Tenemos dos argumentos Mónica y un pastel Entonces, dado que Mónica tiene este rasgo de agencia, de intención y de voluntad, podemos interpretarla como un agente, donde un pastel viene siendo quien recibe la acción de este agente, por lo tanto sería un paciente. Mónica es el agente y un pastel es el paciente. Segunda oración, el terremoto nos traumó. Esta oración no tiene agente porque el terremoto no le podemos atribuir este rasgo de voluntad o este rasgo de intención. Sin embargo, sí podemos atribuirle el rasgo de causa al terremoto porque el paciente, que en este caso somos nosotros porque nos traumó, nosotros experimentamos un cambio, experimentamos un cambio y siendo así, esta, esta oración del terremoto nos traumó tiene causa y tiene paciente, donde la causa es el terremoto y el paciente somos nosotros, o el pronombre nos. La tercera oración es la siguiente. José fue impactado por la noticia. Esta oración tan bonita no tiene agente. ¿Por qué? Porque no hay ningún argumento al que le podamos atribuir el rasgo de de acción, o de voluntad, o de intención. Ahora bien, esta oración tampoco tiene causa. ¿Por qué no tiene causa? Veamos, dice, José fue impactado por la noticia. La noticia, además de que no tiene una voluntad propia, o no tiene... no, no, no realiza una acción que nos genere un cambio, este, sino que simplemente... bueno, la noticia es algo que percibimos es algo que no necesariamente nos cambia o por lo menos no digamos en el análisis semántico. No nos cambia y además es una acción que no tiene no tiene voluntad, no tiene, o sea, nadie lo hace a propósito. Simplemente es José fue impactado por la noticia. En este caso José es el experimentante que está siendo, digamos, víctima de esta acción o de este de esta situación. Pero no, no cambia, digamos, su, su esencia no cambia por haber sido impactado. Y pues la noticia viene siendo el estímulo, pues por obvias razones. Fue el, el objeto percibido por José y fue pues lo que le causó su impacto. Viene siendo lo que es un estímulo. Ahora les quiero mostrar unas oraciones, tres oraciones, que son muy parecidas a las tres que les acabo de mostrar, pero las tres involucran a un instrumento. Entonces, estas oraciones que les voy a mostrar a continuación, tienen tres argumentos. La primera va a tener agente, instrumento y paciente. La segunda va a tener causa, instrumento y paciente. Y la última va a tener estímulo, instrumento y experimentante. La primera oración de estas oraciones complejas con tres argumentos es Corta el sacate con las tijeras. Es una oración imperativa, pero eso no quita que pueda tener su agente, su paciente y su instrumento. En este caso, el agente vendría siendo implícito, es un... Bueno, en términos de sintaxis vendría siendo un pro chico porque la oración es Corta el sacate con las tijeras. Se entiende que el sujeto es, es tú solo que es un sujeto implícito. Entonces ese sujeto implícito que es el tú vendría siendo el agente, porque le estamos hablando a una persona que va a utilizar su, su voluntad y su intención para realizar esta acción. El paciente va a ser el zacate, sencillamente el zacate va a ser el ente que va a experimentar un cambio a raíz de esta acción que va a ser el corte del zacate y pues como va a cambiar de su esencia, va a cambiar a un estado de cortado pues decimos que es un paciente. Solo que esta oración, corta el zacate con las tijeras, incluye también un instrumento. Como ya les comentaba anteriormente, el instrumento viene siendo una especie de intermediario, por decirlo de alguna manera, entre el agente y el paciente. Entonces, el agente es el pronombre tú, que está implícito. El paciente es el zacate y el instrumento son las tijeras. Bueno, en la oración dice con las tijeras. Eh... eh el instrumento siempre va a ser un complemento circunstancial, eh, podríamos, podríamos decir como de modo. Pero a lo que voy es que siempre, al ser un complemento circunstancial, siempre va a estar abierto por una preposición. En este caso, la frase preposicional es con las tijeras. Siempre va a estar abierto por la preposición, en este caso la preposición con. La segunda oración es esta. La guerra con sus tragedias nos marcó para siempre. Esta triste oración no tiene agente, no tiene ningún argumento que tenga este rasgo de, de la intención o de la voluntad. Pero podemos decir que la causa, el rol sintáctico de la... no, perdón, el rol semántico de la causa está cubierto por la parte de la oración que es la guerra. La guerra es la que está ocasionando este esta marca que nos están mencionando la oración, la oración es la guerra con sus tragedias, nos marcó para siempre. Entonces, la causa de esta marca para siempre es la guerra, pero no le podemos atribuir el, el, el rol de agente, por lo que ya les mencioné antes, no hay este rasgo de, de intención. El paciente de esta oración, una vez más, sería un pronombre que sería nos, o sea, nosotros. La guerra con sus tragedias nos marcó para siempre, nos marcó, nosotros experimentamos un cambio, podríamos decir en nuestra esencia, a través de la guerra, que la guerra viene siendo en este caso la causa, pero la oración completa como tal es, la guerra con sus tragedias nos marcó para siempre, ¿qué es con sus tragedias? pues no va a ser otra cosa más que el instrumento. El instrumento que está de intermediario entre la causa y el paciente. La tercera oración es... Canal 11 nos maravilló a todos con sus programas nocturnos. Esta oración ni tiene agente ni tiene causa. ¿Por qué? Porque para que fuera agente... Tendría que ser un ente animado al que le podamos atribuir el rasgo de intencionalidad. Y no lo hay en esta oración. Canal 11 nos maravilló a todos con sus programas nocturnos. Ahora, ¿podría ser causa? ¿Esto de Canal 11 podría ser causa? Resulta que no. No puede ser causa. ¿Por qué? Porque... A todos, bueno, aquí es un poquito más claro que todos nosotros, o sea, dentro de la oración, todos es el, el experimentante. Todos es, es el experimentante porque a pesar de que percibimos la acción, bueno, más bien percibimos el canal y nos maravilló, no fue un cambio en nuestra esencia, simplemente fue un cambio en nuestra... en nuestra... sí que lo podríamos decir de esta manera, en nuestra... Es una condición temporal que tenemos dentro de nosotros, el estar maravillados no es un cambio en nuestra esencia. Entonces, en esta frase de el canal 11 nos maravilló a todos con sus programas nocturnos, queda claro que tenemos un experimentante que es a todos o bien el pronombre nos, o sea, digamos, eh, obviamente re hace referencia a lo mismo, a todos. Entonces, ya sea el pronombre nos o a todos, ambos eh, constituyen lo que viene siendo el experimentante. Y Canal 11 sería el estímulo. Sería el estímulo porque es lo que estamos experimentando. Pero esta oración también tiene un momento. Canal 11 nos maravilló a todos con sus programas nocturnos. Con sus programas nocturnos es la frase preposicional que nos está pues metiendo ya lo que es el instrumento. En el, desde el punto de vista semántico de esta oración. Para terminar de cerrar este tema de los roles Sintácticos versus roles semánticos. Si vamos a realizar el análisis de las partes de una oración, ¿por qué hacerlo de dos maneras? ¿Por qué semántico y por qué sintáctico? Es como confuso, ¿no? O sea, ¿por qué dos, digamos, dos sistemas o dos, dos maneras de, de partir a la oración? Pues resulta que desde hace ya bastante tiempo los lingüistas sabemos que es importante hacer la distinción entre, entre el análisis sintáctico y el análisis semántico de las partes de una oración. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros podemos generar oraciones, o digamos, generar uh, dos alternativas de oraciones, por decir algo. Eh, donde tengamos idéntico el verbo o idéntico, por lo menos desde el punto de vista semántico, el verbo... bueno, la, más bien sería la acción, el sujeto, el... no, no, no, perdón, estamos hablando de semántica. La acción, el agente, el paciente, el experimentante, lo que tenga la oración. Pero hay veces que con los mismos argumentos y con, el mis, con la misma acción podemos eh, armar una oración diferente desde el punto de vista... O, do, o dos oraciones, o hasta más de dos oraciones diferentes desde el punto de vista sintáctico. El ejemplo más ilustrativo que se me ocurre para entender esto, es la voz activa y la voz pasiva. En español, así como en muchas otras lenguas del mundo, tenemos esto que son las voces, la voz activa y la voz pasiva. Entonces, para ilustrar la diferencia entre activa y pasiva, vamos a, vamos a generar dos oraciones que sean como la misma oración entre comillas, pero una con voz activa y voz pasiva. En voz activa decimos los niños lavaron el coche y en voz pasiva decimos el coche fue lavado por los niños. ¿Qué pasa sintácticamente? En la primera oración de los niños lavaron el coche, los niños es el sujeto en lo sintáctico. Los niños es el sujeto y el coche es el objeto directo. En cambio si decimos el coche fue lavado por los niños, el coche es el sujeto en la sintaxis el coche es el sujeto y los niños pasan a ser un complemento circunstancial que como ya había yo ya había yo mencionado antes los complementos circunstanciales se pueden omitir de la oración y la oración sigue teniendo sentido entonces en vez de decir el coche fue lavado por los niños podemos simplemente decir el coche fue lavado y la oración aunque ya le quitamos su agente sigue quedando completa, por lo menos desde el punto de vista sintáctico. Entonces, ¿qué pasa? Si comparamos, los niños lavaron el coche y el coche fue lavado por los niños, y analizamos los roles semánticos de las dos oraciones, nos vamos a dar cuenta de que las dos oraciones son equivalentes, porque en ambas oraciones, los niños son el agente y el coche es el paciente, en ambas. Aunque, digamos, los niños lavaron el coche, o aunque, digamos, el coche fue lavado por los niños, cambian los roles sintácticos, no cambian los roles semánticos. Es, es aquí que es una obligación para nosotros hacer la distinción entre roles sintácticos y roles semánticos, porque, de otra manera, ¿cómo explicas que de repente el, los niños en una es sujeto y luego en la otra oración el coche es el sujeto? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, no, no, no está raro. Está raro, pero lo podemos explicar muy fácilmente a través del conocimiento este que tenemos sobre los roles o funciones semánticos versus roles o funciones sintácticas. Y, pues bueno, creo que esto es más o menos la introducción que yo les quería dar al tema de los roles semánticos versus roles sintácticos. Y si este video les gustó, no duden en darme like, eso me ayuda muchísimo para ayudarme a difundirme un poquito más y a llegar a más personas para que podamos aprender todos yo de ustedes y ustedes de mí con, con toda la esperanza mía Suscríbanse a mi canal y agréguenme agreguen, por favor como amigo a Facebook estoy con el nombre de Lingüista Omar por aquí voy a dejar el link para que me puedan agregar también se los agradeceré mucho porque de esta manera llego a más y más gente y así soy muy muy feliz. <ríe> Les deseo toda la mejor vibra. Muy buena vibra para todos. Y nos veremos en otro video más adelante.